Hola, Mercedes. Hola, gordo. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Mira, a la gente le, le ha gustado mucho las charlas que hemos tenido sobre tu pasado, ¿vale? Entonces, quería, yo quería que hablases de, de tus primeros trabajos. Pues mira, mis primeros trabajos yo los realicé con, con 13 años. Creo que te lo comenté una vez. Uh -huh. Cogiendo aceituna. Uh -huh. y, y a mí me gustaba muchísimo, me lo pasaba muy bien. Eh, me lo preguntó mi madre que si quería hacerlo. Yo dije que sí. Y yo tenía 13 años. Fíjate, tengo 65 en aquella época, Gordon. Pues como la aceituna se coge en pleno invierno y con hielo... que ¿En enero, algo así? Sí, sí o... diciembre y enero. Ajá. Pues mmm, íbamos otra compañera de colegio y yo, uh -huh. pues nos llevaban en un tractor. ¿Sabes lo que es un tractor? Sí. Bueno, nos llevaban en un tractor con personas mayores que nosotros y nos llevamos de mi pueblo a otros pueblos, a lo mejor a 15 o 20 kilómetros Tardábamos con el tractor pues muchísimo porque un tractor va muy lento. Sí. O sea que ya llegabas allí medio helado de frío. Pero era muy divertido uh -huh. porque tú cogías, llegabas allí, te cogías un te desayunabas un poquito, desayunabas, te ponías a trabajar. Nuestros padres nos ponían una por la cabeza, pues un pañuelo. Unos leotardos, uh -huh. otros leotardos, camiseta de manga larga, pantalones, o sea, más forros que una cebolla. Y te ponías a trabajar con un delantal que te, que te ponías uh -huh. y tú arrugabas el delantal así por delante, lo cogías con el puño y ya empezabas a coger las aceitunas que estaban en el suelo alrededor del árbol. Uh -huh. Había hombres que con una vara... ...daban golpes al árbol... ...para que la aceituna cayera... Uh -huh. ...y tú ya las cogías... ...y luego se terminaba ese árbol... ...a otro, a otro, a otro... ...y así hasta que terminabas... Esa, ...esa fase de árboles... ...y luego llegaba la hora de la comida... ...la hora de la comida era divertidísima... ...porque para nosotros... ...porque se hacía un fuego... ...en el campo... ...y luego ahí la gente pues hacía su choricito... ...su morcilla... ...sabes, se asaba en el fuego... Y teníamos un ratito de, para poder jugar o para poder hablar. Y lo pasábamos muy bien. Pero no te das cuenta, eres muy joven y pasas mucho frío. Mm. Y ese fue eh, mi primer trabajo. Y me acuerdo, Gordon, que yo en aquellos, entonces, en aquellos tiempos yo bailaba con un chico de mejorada del campo. Ajá. O sea, de mejorada del campo venían chicos a Torres para bailar. Y cuando nos trajeron... De la, de la aceituna pues veníamos todas las chicas con, pues eso, con el pañuelo todas forradas de ropa y no queríamos que nos vieran los chicos ah, mm. en Torres y le decíamos al del tractor, no, por ahí no por aquí, por este lado siempre dando una vuelta para que no nos vieran, mm. pero era muy divertido Qué bien, y cuánto, cuánto tiempo dura la cosecha de aceituna pues lo que es el eh, yo recuerdo que creo que era diciembre y enero un par de meses, ¿no? Sí, un par de meses, sí, lo que es el, el diciembre y enero. Yo por lo menos he ido en diciembre y enero. Vale. ¿Y tú has visto el proceso después de sacar eh, sí, el aceite? De, sí, de... porque en Torres había uh -huh. un molino Ajá. de aceite. Entonces, todo eso lleva un proceso, claro, primero luego se quita la hoja que va en la aceituna y luego se echa en una máquina, se deshuesa... Y se, el aceite va cayendo por un lado de la aceituna y el hueso aplastado se hacía como unas especies de, de ¿cómo se llama?, esteras. Uh -huh. El hueso tan aplastado, luego se hacían como unas esteras. en Torres había una fábrica de, de aceite. Uh -huh. Y el aceite buenísimo. Qué bien. buenísimo. Sí. Qué bien. Muy bien. Pues muchas gracias, meceres. Gracias a ti, Gordon. Y vamos a seguir en el futuro, vamos a seguir hablando del pasado, de del tus pasado. otros trabajos. Porque sí. tú has tenido un montón un de montón. trabajos. Un montón. Y además, de aquella época era todo diferente ahora. Claro. Muy distinto. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.